Hola y bienvenidos a resolviendo integrales. Ya perdí la cuenta de qué capítulo es este. Esto es bossing off. Seguimos con el método de cambio de variables. Nos piden resolver la siguiente integral de x más 1 sobre raíz cuadrada de x menos 1 por dx. Este problema no se parece a ninguno que hayamos visto antes, y vaya que hemos resuelto algunos. Tampoco parece relacionarse con el recurso que nos brinda, recurso que por cierto hemos visto en videos anteriores. A ver, planteemos la siguiente sustitución, u igual a x menos 1, que es lo que está dentro de la raíz. Antes de derivar vamos a despejar la variable x de la ecuación que planteamos. De eso nos queda que x va a ser igual a u más 1. Ahora derivamos la igualdad y obtenemos que de u es igual a dx Reemplazando todo lo que planteamos Tenemos que x es igual a u más 1 Y u es igual a x menos 1 Ahora bien, la integral de x más 1 Sobre la raíz cuadrada de x menos 1 Por dx se transforma De cierta manera En la integral de u más 1 más 1 Sobre la raíz cuadrada de u Por el diferencial de u ey Pero esto se ve más complicado Tiene más cosas raras A ver como todo en la vida, esto requiere un proceso. Más bien, sigamos resolviendo y veamos cómo se desarrolla este problema. Simplificando un poco, obtenemos que la integral de u más 1 más 1 sobre la raíz cuadrada de u por du es igual a la integral de u sobre la raíz de u más 2 sobre la raíz de u. Recordemos que este 2 sale de la anterior suma de 1 más 1. ¡Ey! de verdad esto no me está convenciendo antes teníamos una sola cosa y ahora tenemos una suma de cosas hey, sin preocupaciones es que hay que vivir recordemos la propiedad de la linealidad de la integral esto quiere decir que la integral de una suma de cosas es igual a la suma de las integrales de cada una de esas cosas. Básicamente, la integral de u sobre la raíz de u más 2 sobre la raíz de u es igual a la integral de u sobre la raíz de u por de u más dos veces la integral de 1 sobre la raíz de u por de u. Recordemos que por la misma propiedad de la linealidad, el 2 puede salir a multiplicar toda la integral, ya que es una constante. Esto también se debe a la propiedad de las fracciones que dice que la suma de a más b sobre c es igual a la suma de A sobre C más B sobre C. Para este tipo de casos, se recomienda resolver cada integral por aparte, y es lo que haremos. ¿Resolver las dos integrales por aparte? Pero... Pero nada. Créeme que esto es muy sencillo. Empezamos por resolver la integral de u sobre la raíz de u por du. Podemos escribir esa integral como la integral de u por u elevado a la menos un medio por du. Y por leyes de los exponentes podemos simplificar. En la descripción de este video te dejaré un pdf que contiene todas las reglas sobre los exponentes. A la final tenemos que la integral de u por u elevado a la menos un medio por du es igual a la integral de u elevado a la un medio por du. Y vamos, por favor, esto sí es fácil de resolver, así que no te quejes tanto. Por la solución de la integral de x elevado a la n por dx, tenemos entonces que la solución de esta integral será 2 tercios de u elevado a la 3 medios más c. E. Nunca olvides la constante de integración. Ahora resolvemos la integral de 1 sobre raíz de u por du, que descrito de otra forma es igual a la integral de u elevado a la menos 1 medio por du. Ya sabemos que este tipo de integrales se resuelve por la integral de x elevado a la n, como hicimos anteriormente y el resultado de esto es dos veces u elevado a la 1 medio más e de verdad créeme no olvides la constante de integración es por tu propio bien Ahora, reemplazando los resultados, obtenemos que la integral de u sobre la raíz de u más 2 sobre la raíz de u por u, todo eso por du es igual a 2 tercios de u elevado a la 3 medio más 2 veces 2 veces u elevado a la u medio. ¡Alto ahí, rufián! No olvides que debemos volver a la variable inicial, es decir, x. Ahora, por fin, tenemos que el resultado de la integral de x más 1 sobre raíz cuadrada de x menos 1 por dx es igual a 2 tercios de x menos 1 elevado a la 3 medio. Medios más 4, que sale de multiplicar 2 por 2 de la cuestión anterior. 4 veces x menos 1 elevado a la 1 medio más c. E. De verdad, es en serio bro, no olvides la constante de integración. Fin.